Y yo ahí de que... uh -huh. Y justo cuando digo eso, literalmente, un señor grande. Cuando das dinero, vas conmigo. Resta. Vamos a ver un Técnica de templo. ¡Hola, amigos, ¿Cómo están el día de hoy? ¡Bienvenidos a un nuevo video! Para este video les traigo otro Storytime, como pueden ver, por el título de video... Antes de empezar este video también suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y no olviden su campanita Y aparte de eso también tenemos una membresía aquí en nuestro canal Así que si quieren unirse pues puedan unirse para ver contenido exclusivo, lives, emojis, muchísimo más Última cosa no olviden que también tenemos otro canal, Jimun Vlogs Donde pueden ver más vlogs, más lifestyle aquí en Corea Vamos a empezar vlog más muy pronto así que los veo ahí ¡Ay qué! Empezar con el video. Ya sé que mi pelo se ve un poquito diferente hoy. Es que traté de hacer algo y parece que, pues, no sé. No sé si ustedes ya saben, pero a mí me encantan. Bueno, me empezaron a gustar muchísimo los K-dramas y los empecé a ver. Y por eso hice un video de una lista de K-dramas que me gustan. Si quieren ver, vayan a verla, este en este canal. En mi video ahí hablo de un drama coreano que se llama Save Me, Kuhaejo. Y aparte hablé sobre esto en mi Instagram igual. Y les dije que yo también tenía experiencias con sectos religiosos aquí en Corea. Porque es algo un poquito más grande, creo. Para empezar con el story tab, les voy a contar un poquito sobre lo que está pasando aquí en Corea con los sectos religiosos. Ya sé que hay muchos sectos religiosos por donde ustedes viven, probablemente también en muchos diferentes países siempre hay sectos religiosos diferentes. Y bueno, o sea, respetamos a cualquier religión que tú tengas, pero el problema aquí en Corea es que muchos de estos sectos religiosos no son en reales sectos religiosos, son sectos religiosos como muchos, cada vez que digo sectos religioso, básicamente son gente que usan esta religión y gente que son más vulnerables para pues ganar un poquito más de Dinero. Y bueno, entonces si vienes a Corea Probablemente si no eres coreano No vas a tener mucha experiencia con esto Pero yo como coreana me veo coreana Cuando estoy caminando en la calle Siempre, casi siempre veo a unas de estas personas Que básicamente lo que quieren hacer es llevarte a su templo Para que puedas este, rezar por alguien Para poder rezar tienes que pagar dinero Hay muchísimas personas así en las calles No conozco a ningún coreano o coreana Que literalmente nunca haya tenido estas experiencias en las calles Esto viene con mucha experiencia con mucho tiempo aquí en Corea Ya cuando alguien viene a hablarme Pues la verdad es que antes no quería ser grosera Y si sí le hablaba Ya si alguien viene a hablarme como que O me voy, no lo escucho, actúo como si no lo escucho por mis airpods Pues sí en otros países como México, si hago eso, puede ser que sea súper grosera. Pero aquí en Corea, creo que mucha gente no habla con los desconocidos. Por esas razones, porque hay mucha gente rara. En 2013, cuando empecé a vivir aquí en Corea... Por cierto, alguien me estaba dejando comentarios de que no digo coreana bien. Que digo coreana en vez de coreana. No sé por qué digo coreana, coreana, coreana. Yo no sabía nada de esto. No sabía que era algo que estaba pasando aquí en Corea. No sabía que había gente así. Yo, especialmente, como vine de México, si alguien me habla, me gusta hablar con ellos también aunque sean desconocidos, estaba viviendo en un lugar que se llama Kyote, que está justo al ladito de la estación de Gangnam, de Gangnam Star. Ya me habían aceptado en varias universidades aquí en Corea, pero había aplicado para diferentes carreras para cada universidad diferente entonces, pues ahorita estaba en julio en este momento en el que estamos hablando estaba confundida de lo que iba a hacer, de dónde iba a ir, de qué carrera escoger, en qué escuela iba a ir entonces tenía todo esto en mente y aparte de eso, mi abuelita estaba muy muy enferma con cáncer, en ese tiempo no sé, tenía esta presión de ser como aplicada de mi familia, y no sé por qué lo tenía pero yo lo tenía, entonces pues eso es lo que estaba pasando por mi mente, pero estaba caminando el gym, súper feliz. Ya apenas, literalmente, cinco minutos antes de salir al gym, me habían llamado de la universidad que más quería ir, de la que fui, al Johnson, que me habían aceptado. Entonces yo estaba así caminando allí pensando a dónde voy, qué voy a hacer. Y llega esta mujer, esta señorita, súper linda, súper mona, súper guau. Wow. Me empieza a hablar, como, ay, no, si ¿sí podemos hablar un poquito. Y yo, pues, claro, ¿cómo estás? Este, y me dice, pues, tienes una cara súper linda, me gusta mucho tu lunar. Y yo, así de que, ay, me Frances, qué buena onda y me empieza a decir este sabes yo sé leer cara sabes que hay gente que lee manos como las líneas de las manos pues aquí en Corea también hay una cosa donde leen caras que se llama como Kwanza entonces ella me dice que ella puede leer cara. Si yo órale pues entonces ¿Qué dice mi cara? Y me dice, pues, que tú llevas mucha responsabilidad sobre tus hombros. Tienes esta presión para tu familia. Sé que alguien de tu familia está muy, muy enferma. No sabes qué hacer con tu vida. Y obviamente no lo pensé en ese tiempo, pero literal todos están pasando por un momento en donde están pensando en qué hacer y decidir sobre su vida, ¿no? O sea, todo el tiempo. Y neta, o sea, casi como, no sé, 6 de 10 personas, de seguro alguien de su familia está un poquito enfermo. Que están enfermitas del tos, puede ser. O enfermos, enfermos de que tienen una enfermedad. Pero no lo pensé. yo así de que, ¿cómo leíste todo eso? Es súper cierto, no puede ser. Y Jaime dice, pues la verdad, lo único que puedes hacer aquí en Corea. Veo que tienes un acento, que no eres de Corea. Tenemos que ir a un templo a rezar. Y desde ahí fue de que, ¿qué? Rezar. La verdad, yo en México crecí católica mis padres son católicos en ese tiempo yo yo tenía a mi diosito no entonces yo dije al templo a rezar es que no es que no es mi estilo este no perdón me agarró y me dice si no rezas si no haces nada para, para hacer algo de tu vida ahorita este vas a estar más perdida piensa en esa persona que está enferma estaba usando literalmente mis problemas Estábamos así en la calle y yo pensando de que no, pero es que tengo que ir a gym. Y aparte en ese tiempo no iba a gym sola, estaba esperando a alguien. Mi maestro. Entonces, pues le dije. Oye, súper buena onda. Súper buena onda que me cuentes de mi vida. De que literalmente me conozcas. De que conozcas todo lo que está pasando en mi vida. súper cool. Tengo que irme ahorita. Este voy a voy a tener que irme al gym. Y luego, si nos vemos, este pues, vamos, vamos al templo. Pero si estás por aquí te veo otra vez. Pues claro, vamos, vamos, vamos a ver un picnic al templo. Gracias a Dios. Gracias a Dios, nunca la vida. Esa fue mi primera historia. Hasta esta histórica en la neta, no sabía que era una persona así. Yo literalmente. Me lo creí. Dije a mis amigas como... Ay, es que iba a ir a un templo. Pero como que se me hizo súper X. Y bueno, está súper cool de que sabía todo de mi vida. Pero pues no, nunca la vi. Luego, me moví a otro sitio aquí en Seúl que se llama Shinlim Ahora, Shinlim está por la escuela de la Universidad de Seúl. Y por ahí viví por como... Algunos años. Estaba caminando desde mi casa a la estación de bus. Fui a una larga distancia. Estaba caminando así, X, escuchando música. Y esto es cuando, pues, ya mi abuelita había fallecido. Había dejado de ir a la escuela por como un año y medio. Estaba muy deprimida. Tenía depresión. Tenía ansiedad. Y también, como les había dicho en muchos videos pasados, tenía trastorno alimenticio, entonces pues no estaba muy feliz con mi vida pero aún así estaba, tenía, o sea tenía una vida, ¿no? pues otra vez me llega una señorita y lo que noté con esto es que primero te llegan gente que se ven súper buena onda, dulce, lindas para primero hablar con alguien porque si llega un señor y me empieza a hablar, obvio no le voy a como contestar súper, bueno. así, nice este, y esta persona, esa señora muy buena onda llega y me dice, hola, este te quiero preguntar algo, y yo, ah, claro ¿qué, qué onda? Qué? es que no puedo encontrar es tu lugar, me podrías ayudar con la dirección y yo, ay claro, obvio porque ustedes saben que yo cuando vine a Corea primero pues, no sabía nada de nada y cuando alguien me pregunta por la dirección o por algo aquí en Corea, obvio los voy a ayudar entonces yo le digo, tienes que ir para el derecho, ir la izquierda, bla, bla bla bla por aquí, por allá, y me dice, ay es que estoy muy perdida, neta, este, si tienes tiempo puedes ir conmigo, pues veo el tiempo y digo pues sí, te, te puedo llevar, no X entonces vamos caminando y mientras que caminamos, sigue preguntando cosas de que este eres estudiante ¿Qué estás haciendo? ¿Se te ve en la cara? ¿Qué tienes problemas? Que... Y yo, como si estaba muy vulnerable en ese tiempo Si estaba muy deprimida es que Cuando me estaba preguntando cosas así Le digo, eh, pues sí eh, soy estudiante, pero no estoy en la escuela ahorita. Estoy pasando por un tiempo muy, muy duro. Eh, me dice: Ay, este, oye, siento, siento algo que, como que algo te está pasando. Conozco un lugar muy, muy bueno que, pues, puedes ir a rezar. Eh, me ha ayudado muchísimo a mí en mis tiempos también muy duros. Si vas ahí y conoces a gente como tú, hay muchísima gente como tú. Así me estaba con, convenciendo a ir con ella a este lugar que al principio no me dijo que era un templo, obviamente. Entonces le digo: Pues, sí, estaría interesante. O sea, sí, entonces me dice: Oye, este, dame tu número, te hablo y a ver si algún día quieras venir. Y honestamente, no sé por qué, pero en ese momento sentía que, le, que la podía confiar al 100%, 100%. Entonces le di mi número, este, la llevo al lugar, no nos vemos por un rato y luego me llama. Y me dice: Oye, ¿por qué no sales por un café? Hay que ir a hablar si tienes algún problema, este, a ver si vamos a conocer a mis amigos de los que estaba hablando. Y yo, vale voy y me dice, bueno la cosa es que vamos a ir a un templo pero no quiero que pienses que estoy súper raro vamos a ir y nosotros todos como rezamos para cada persona y rezamos en grupo porque hay mucha gente como tú y yo ahí sé de que, ajá pero lo que pasa es que para poder rezar aquí en Corea, el templo básicamente es como un budista no entonces hay muchos que van al templo y rezan a, haciendo de como pero enfrente de eso, ponen como un Altar, las fotos de los fallecidos Básicamente como lo hacemos en México en Día de Muertos Pero la única diferencia es que hay un papel Hay un papel coreano o asiático No sé qué usaban desde hace mucho Y ahí escriben algo No me acuerdo si escriben el nombre o algo Bueno, escriben algo Y luego el papel lo tiene que quemar Y mientras que se quema Ahí tienen como una velita Este, rezas la verdad no estoy 100% segura sobre esto porque no soy budista, no soy religiosa, así pero lo he visto mucho. Y lo que ella me explicó fue que para rezar, aunque no sea budista, esto era totalmente diferente, o sea, nada más teníamos que ir... Este, escribir nuestros problemas en el papel, mientras que lo quemábamos ahí como que se iban nuestros problemas ¿no? y que era un ritual que todos lo estaban haciendo y que les estaban ayudando mucho, y para mí ese tiempo fue de que porque yo estaba tan deprimida y tan, no sé, infeliz con mi vida, creo que estaba muy desesperada en poder encontrar algo encontrar una solución, de poder salirme de esto de esta emoción, porque la verdad fue un tiempo donde mis emociones estaban controlándome a mí, en vez de yo controlar mis emociones, y si ustedes han ido por algo así Han tenido experiencias con algo así Es muy muy difícil Especialmente cuando estaba tan joven igual Tenía 22 años No sabía nada de mi vida No sabía nada de Corea O sea, estaba muy desesperada Entonces les digo Bueno, este, pero antes de ir Me dice Para poder quemar esta hoja eh, Tienes que pagar. Y yo ahí fue de que o sea, nunca había mencionado nada de dinero hasta ahorita. Me dice, tienes que pagar de acuerdo con tu edad. Me dice, ¿cuántos años tienes? Le digo, 22 años. Y me dice, entonces tienes que pagar... 22 manon. 22 manón dólares, sería casi 200 dólares, en pesos mexicanos, serían como 4 mil pesos, solo para quemar esta hoja, me decían que teníamos que pagar de acuerdo con nuestra edad, o sea, si tú tienes 48 años, tienes que pagar 48 mamón que sería doble, entonces honestamente, o sea, yo era una estudiante nueva no iba a la escuela, no tenía dinero, nada más eh, yo ganaba dinero haciendo clases en inglés o en español, pues no no tenía mucho dinero, y le dije, ay, es que ahorita no tengo, no tengo tanto dinero como Amigo. aparte, ¿quién tiene tanto dinero en sí misma? o sea, no entonces yo le dije, este, no tengo el dinero, perdón tal vez otro día, cuando le pido dinero a mis padres, no sé, dice bueno, entonces, a ver, ¿cuánto tienes ahorita? y le digo, tengo imanon, que era como 20 dólares porque siempre usamos como tarjetas más aquí en Corea entonces les dije, de efectivo solo tengo imanon, 20 dólares, este, me dice bueno, por lo menos entonces danos eso, para que puedas rezar, no sé si, como si no pagaste mucho, no sé si esto va a valer a entonces, como que de la nada Empezó a cambiar mucho cómo estaba actuando Enfrente de mí, antes era súper linda Súper buena onda, preocupándose de mí De la nada, cuando le digo que no tengo dinero con que fue de que, ah pues por lo menos dame eso Y pues con eso a ver si puedes Cambiar tu vida, si vas a poder hacer algo Porque no sé, y yo bueno ok Entonces como que me intimidó un poquito pero lo hice, que pagué y como que no me pude concentrar mucho O sea, no sabía qué estaba pasando, había gente como restando y todo eso Y ya, ¿sabes que Vale madres, me dio miedo y me salí Gracias a Dios Y luego, cada semana me llamaba, me llamaba esta chica y me decía este Vas a venir esta semana, vas a venir esta semana No olvides que tienes que traer dinero Y ya fue cuando me estaban diciendo mis amigos Que eso no era una persona muy buena onda La verdad es que aquí en Corea hay sitios religiosos que solo te quieren llevar por el dinero Ya fue... eso, fue cuando empecé a saber Y conocer lo que estaba pasando aquí en Corea Después de esto, habían muchas veces Donde estaba caminando por la calle Y hasta ahorita Cada vez que camino Especialmente por este lunar que pues para alguien puede pensar que es algo súper especial este es diferente este por eso siempre me paran en las calles y me dicen oye pues tienes tiempo para hablar aunque parezca grosera la neta es que pongo mis airpods y no hablo con ninguna persona un desconocido cuando me empieza a hablar porque yo sé ¿Cómo empiezan a hablar esas personas? Hasta que un día, creo que fue mi tercer año de la universidad, estábamos en Shinchon, porque mi escuela está en Shinchon, una estación aquí en Corea. Y en Shinchon, en la estación, hay un lugar muy, muy famoso donde todos básicamente esperan a sus amigos. Siempre cuando se ven en Shinchon es como, ah, espérame ahí, ajá, te veo ahí. Sí, yo estaba esperando a mi amigo y este amigo es grande, grande, es un Opa, es mayor de edad que yo, pero yo llegué antes, yo llegué primero, estaba esperándolo, estaba viendo mi celular, que lo esperaba Y llega una señorita otra vez súper linda Pero esta vez no lo pensé La vi, estaba de buen humor me empezó a hablar Y yo, ¡Ah, hola Otra vez cuando esté de buen humor ¡Ah, Hola y me dice, es que estoy perdida No sé dónde ir ¿Me ayudas con la dirección? Y otra vez le digo Ah, oh, pues por allá te vas que no sé qué y me dice, ay, es que perdón Es que estoy súper perdida ¿Puedes ir conmigo? Y ahí fue como... Porque ya tenía experiencia Ya sé qué estás haciendo Y no, no voy a ir contigo Mi amigo me está esperando Así que Búscate otra persona Porque yo no voy a ir contigo Y justo cuando digo eso Literalmente Un señor Grande Así Pero cuando digo grande Grande, grande Altísimo como una chamarra Así por su cabeza Ya ni puedes ver Casi, casi su cara Llega así Atrás de la morra chiquita Si no vas a ir con nosotros Por lo menos Danos dinero. Así, pero En una manera O sea, en español Ahorita no será tan mal Pero en coreano Sentía que me estaban como amenazando casi casi O sea, me estaban diciendo dinero vas conmigo? Te me dio muchísimo miedo Y la verdad no sabía qué decir porque pues, ¿Qué dices? Te, pues, no sabía qué hacer Y nada más fue de que es que no tengo dinero No quiero ir contigo. Había mucha gente Sabía que no me iban a llevar y luego se acerca Un poquito más a mí y me dice Que básicamente es los dinero, pero no de una manera De que ay please danos dinero No, no, no era Y gracias a Dios justo cuando dice eso Mi amigo llega y Actúa como si era mi novio Me agarra así y, me, y le dice ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué quieren? ¿Dinero? Porque él que sabe ¿Quieren que vayan contigo a un templo o algo? ¿Qué quieren? ¿Dinero? Y mi amigo le dijo Oiga, si usted quiere dinero Por favor vaya a buscarse un trabajo Normal como todas las personas aquí No esté tratando de amenazar a niñas chiquitas así como ella Y bueno, mi amigo se empezó a imputar Y pues, y bueno, el güey y la tipa Como ellos también sabían que no se debe de hacer eso Y que si, si nosotros llamamos a la policía Pues bye, se fue bueno, gracias a Dios. Estos fueron mis tres story times de lo que me han pasado, las experiencias que he tenido aquí en Corea. Creo que esto es algo muy normal desde hace mucho tiempo aquí en Corea, donde usan estos sectos religiosos para llevar a gente y para obtener dinero. No sabía que esto había pasado y claro, obvio, gente como yo, muy vulnerables, especialmente como no sé muy bien la cultura coreana, parece, se me ve, se me ve así. Físicamente que no sé mucho de Corea, entonces obviamente van a venir a mí, soy el super target. Ahora estos días como ya estoy muy acostumbrada a esto, siempre que estoy caminando y veo a alguien que quiere hablar conmigo por eso, yo nada más voy, paso y la verdad es que siempre decimos que las diferencias de culturas entre México y Corea o, pa o países en Latinoamérica donde hablan más con los desconocidos, se saludan y no son más voceros, creo que es, sí es una diferencia cultural también. Pero al igual creo que aquí en Corea se establece como un poquito de distancia entre los desconocidos por esas cosas, por esas razones. Porque ahorita ya sabemos que hay mucha gente loca también en las calles y da miedo, neta da miedo hablar con los desconocidos a veces aquí en Corea. Y bueno, creo que es por eso la verdad que hay mucha gente que no habla en las calles, pero bueno. Así vamos a acabar este story time. Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho. No olviden darle un like a este video. Déjenme también saber en los comentarios abajo qué más quieren ver en este canal. Otra vez les quiero decir que no olviden que tengo un canal de vlogs, G-Moon Vlogs. Donde vamos a hacer vlog más muy pronto, el mes de diciembre. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Los veo muy, muy pronto en mi siguiente video. Adiós.